Saludos amigos y amigas, suscriptores y suscriptoras de nuestro canal Leo Ardra. Yo soy Leo Sánchez y hoy te voy a enseñar cómo convertí este cartón ¿sí? en este espectacular escudo. Este escudo es de uno de los clubes más importantes de Colombia y es el Atlético Nacional que en su historial tiene un montón de copas, entre ellas dos libertadores. ¡Listo! Yo te voy a mostrar con material reciclable cómo hicimos este espectacular escudo. No sin antes recordarte que, por favor, suscríbete al canal aquí en la partecita de abajo donde dice suscribirse. Y no olvides... ...activar la campanita de notificaciones. Bien, amigos... Vamos a pasar al proceso, voy a tratar de explicártelo paso a paso y no olvides estar viendo mis videos. Eso me ayuda mucho para el crecimiento de mi canal. Hazme sugerencias en los comentarios y no olvides que todos los días tenemos que disfrutar y si no hay una forma mejor que el arte, entonces dímelo tú. ¿Sí? Vamos entonces al proceso y espero que te guste mucho este proceso. ¡Vamos allá! voy a mostrar es eh, las medidas y los materiales que usamos, listo, materiales, cartón, reciclado que puedes conseguir en cualquier eh, tienda o supermercado, usamos regla, marcador, usamos pegamento, en este caso silicona caliente, usamos pinceles, vinilo verde y blanco, listo, para este espectacular escudo debemos tener en cuenta ciertas medidas y esas medidas son las siguientes. De ancho vamos a medir 30 centímetros, de largo en el centro vamos a medir 34 centímetros sin tener en cuenta los 11 centímetros en la parte superior del de castillo que tiene el escudo. Listo. Con esa línea de 30 centímetros que creamos vamos a crear un cuadro de 30 por 30, ¿sí? Y en la parte inferior vamos a recortar más o menos a una diferencia en punta, ¿sí? Para que eh, nos quede con el estilo que cortamos. Para el castillo, entonces, a los lados vamos a guardar una diferencia de 6 centímetros y en los bloques de la parte superior, donde estamos cortando en este momento, lo vamos a hacer 6 a los extremos en el medio 6 y los intervalos van a ser de 5 centímetros, ¿cierto? Vamos a respetar esa diferencia para que luego podamos eh, hacer eh, lo más similar posible, ¿cierto? Ahí es donde yo les digo... Que vamos a respetar un centímetro por todos, por todo el borde del eh, escudo. ¿sí? Además, ¿sí? vamos a cortar esos excedentes para que nos quede la forma del castillo. Vamos a pintar de blanco todo, cada pieza que realicemos, cada pieza que hagamos, la vamos a pasar por vinilo blanco, por pintura blanca, para que cuando apliquemos otro tipo de color, este nos eh, quede más rico y nos quede más, más vivito. Listo. Luego del secado de este, entonces vamos a pasar a sacar unas franjas de 3 centímetros y las vamos a completar con un centímetro. ¿Sí? La vamos a tapar de esta manera. Cuando vayan a cortar, recuerden tener mucho cuidado con el eh, cúter, con el material porque si no vea lo que puede pasar, ahí les voy a poner la imagen de lo que casi me pasa a mí ¿Qué te parece? Bueno, vamos a pegarlas en los extremos, al, a los lados y arriba para ir cerrando, la idea es que este escudo quede en forma de 3D, que quede en alto relieve que perdón, en alto relieve y que este nos dé una perspectiva eh, de profundidad muy, muy espectacular. Listo, vamos entonces a ir eh, trabajando con el material, en este caso la silicona caliente, que es otro material que debes tener mucho cuidado. Recuerda, si eres un niño, pídele ayuda a un adulto y si eres un adulto, pues no le pidas ayuda a otro adulto, sino que tú lo haces con muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado, Ahí es mejor medir dos veces y cortar una sola vez, esa es una de las filosofías de los carpinteros para no cometer muchos errores. Vamos a sacar la parte interna de nuestro escudo y para eso vamos a sacar unas franjas más o menos de 4 centímetros o 5, dependiendo la altura que tú quieras eh, que tenga este escudo. Sí, dependiendo esa altura, entonces tú vas a sacar esas franjas. Yo por lo menos las he sacado de 4,5, y medio, sí, para que quede más alto que los bordes de nuestro escudo y pueda resaltar más, puedan resaltar más las letras. Vamos a pegar esa base en, en, el, en el fondo, vamos a pegar en el fondo para completar lo que es el el cuadrado de nuestro escudo, que no es un cuadrado porque tiene cinco lados, como se llama la figura geométrica, que tiene cinco lados, ahí se los dejo en la de tarea y no olvide mientras tanto usted suscribirse aquí en la partecita de abajo donde dice suscríbete ¿sí? y activar la campana de notificaciones. Muy bien, no olvide además dejar sus comentarios, decirme oh, eh, maestro, es que yo no soy hincha del Nacional, yo soy hincha del Medellín o del Envigado, o yo soy hincha del Junior, o, de, o del Cali, o del América, o del Millonarios, o del Deportivo Guatapé o qué sé yo, del Deportivo Brujas, no sé cómo se llama, Real Madrid, o, o Deportivo pembelé no sé cómo se llama, el... El caso es que si tú quieres un escudo de estos, pues con mucho gusto lo crearemos para que tú lo puedas replicar en tu casa y lo pongas de decoración en tu habitación. Listo, aquí es donde yo le digo franjas de 4 centímetros, yo las hice de 4 centímetros y medio y luego vamos a crear un cuadrado que en este caso va a tener una medida de más o menos 24, 24 centímetros, más o menos, 20. 4 centímetros. ¿sí? La idea es que sea un cuadrado perfecto para luego eh, partirlo diagonalmente y me queden dos porciones iguales. Vamos a porcionar este cartón para luego sacar la parte interna del de escudo. ¿sí? En estos dos triángulos que se me forman, lo que voy a hacer es que voy a... Eh, dibujar las letras A y N que son representativas del escudo de este club colombiano que en su historia tiene un montón de copas y tiene eh, un, dos copas libertadores que son las más importantes del continente listo, ya estamos sacando los rectángulos recuerden tener mucho cuidado a la hora de manipular este elemento recuerden la imagen que les puse ahorita porque eh, realmente es P ¿sí? No queremos una cirugía estética a esta hora. Esa es la franja eh, central que va a dividir los dos triángulos y la vamos a cortar más o menos de un centímetro de, un centímetro de distancia, ¿sí? de grosor, perdón, de grosor. Listo, mis amigos y mis amigas, espero que estén disfrutando mucho de este video y que estén muy emocionados así como yo. Este es un trabajo de eh, aprender, de ir cortando, de ir midiendo, de ir practicando y de ir reutilizando materiales y mirando con qué otros materiales podemos hacerlo. Listo, vamos a hacer la letra eh, A. Recuerden medir muy bien, más o menos a 10 centímetros en este caso la tomamos. Y ahí la cerré, pero era a dos y medio, que más o menos la tenía que hacer. Dos y medios centímetros en la patica, sí, dos y medio, para que me quede muy simétrica. Listo, voy a dejarlos con una musiquita para que mientras vamos terminando esta letra, vayamos disfrutando. Por ahí me les volveré a aparecer en cualquier momento. y luego de sacar las letras A y la letra N lo que vamos a sacar es los bordes de esta para que nos quede en tercera dimensión en 3D y vamos a tomar la medida de cada una de las letras por sus bordes así luego las vamos a unir pegándolas con la silicona caliente listo, vamos a hacer eso con las dos letras las vamos a pegar y vamos a pasar al proceso de pintura vamos a pintar pero sin antes eh, forrarlas con papel craft, si no tienes papel craft, lo puedes hacer con cartulina o lo puedes hacer con hojas de bloc o hojas de cuaderno que tengas recicladas y aquí el secreto es el pegante, lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar colbón o cola en una vasija, luego le vamos a mezclar agua que no quede, perdón, que no quede muy líquida y vamos a mezclar, a revolver, a revolver hasta que sea uniforme y vamos a humedecer el papel allá. Lo vamos a humedecer y lo vamos a aplicar por todos los bordes de, nuestro, eh, de nuestra figura. En este caso, esta letra que parece que está quedando espectacular, hermosa, linda, divina. Sí, señor. Bueno. ¿Cómo vamos con el video? Escríbeme en los comentarios cómo te está pareciendo. Recuerda que estoy aquí para apoyarte, para enseñarte y además para aprender mucho, mucho, mucho de ustedes. ¿Listo amigos? Ahí los dejo con la musiquita nuevamente y vamos a hacer la letra N. Y ya regresamos. <música> amigos y ya pasamos a la parte del castillo y tenemos una gran ayuda de un amigo que ha estado en muchos vídeos con nosotros y este es mi hijo pablo sánchez que disfruta que disfruta mucho de la creación de estos vídeos y este contenido pues el hombre me ha estado colaborando y acá en la creación del castillo pues me ha pasado eh, muchos de los materiales y me ha ayudado y me ha animado y me ha dicho que los mejores vídeos son los míos ustedes qué dicen si están de acuerdo o si no escriban en los comentarios bueno amigos Vamos a unir dos cartones, sí, pero en este caso los vamos a sacar de 4 centímetros porque quiero que queden más pequeños o un poco eh, de menor tamaño que, que los lados del cuadrado de 30 por 30. En este caso les mentí y les dije que 4 no, es de 3 centímetros para que juguemos con los relieves y con las alturas y dimensiones de estos en elementos, listo, ahí lo vamos a hacer de 3 centímetros y vamos a completar el castillo y pasaremos a la parte del de forrado en este momento, muy bien, seguimos haciendo las recomendaciones de tener mucho cuidado, diciéndoles no olvide suscribirse al canal, porque vienen videos muy muy buenos, vamos a seguir con el trabajo de dibujo a lápiz, vamos a meterle color más adelantico Vamos a hacer otras manualidades que van a estar espectaculares con relación a algunos animes muy populares. Por ahí tenemos eh, varias ideitas pensadas y espero que ustedes me sigan apoyando con la misma fidelidad con la que lo han hecho y esperan mis videos. Aquí, eh, repito, como lo había dicho anteriormente, vamos a forrar con el papel craft. Recuerda que tú lo puedes hacer con cualquier material que tengas a la mano y lo que hacemos es la cola, colgón con agua... Y vamos a forrar todas estas partes que eh, necesitamos que no se vean como tan poco estéticas. Acá el video me quedó volteada, fue un errorcito de edición. Me disculpo, me disculpo por este olvido, pero igual podemos ir observando en detalle el proceso que estamos haciendo. La idea es forrarlo todo con este material. Esto es un proceso arduo, pero le va a dar más calidad a nuestro trabajo, listo, vamos a ver cómo lo terminamos y luego pasaremos al eh, coloreado, perdón, a la pintura, recuerden que vamos a usar dos tonos de colores, blanco y verde y con esto entonces ya los dejo este ratico solitos escuchando eh, algunas de las canciones de este equipo o una de las más famosas, y nos veremos en un próximo video, no olviden amigos y amigas que aquí estoy para solucionar muchas de sus inquietudes, escríbame y disfruten la vida, Leo Art se los dice, me robé la frase de un famoso narrador futbolista, futbolista, futbolista. Listo amigos, ya luego pegaremos esos recuadros, terminaremos y disfrutaremos de este espectacular cuadro que espero que tú disfrutes haciéndolo mucho en casa. La pintura, recuerda darle una o dos capitas para que quede más calioso. ¡Chao, chao amigos!